Thank you.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 Pues muy bien, es la primera vez que se realiza en Canarias, estamos súper satisfechos, no solo por los stands, toda la gente que ha venido, sino por también las conferencias, están muy interesantes y deseando que se vuelva a repetir esta feria. Es una manera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 ...de toda Gran Canaria... ...con lo cual ellos van a poder vivir... ...y disfrutar sobre, sobre todo también de obras de teatro... ...donde el mensaje de la accesibilidad... ...pues está ahí ¿no?... En, ...en su contenido... ...no hay nada más educativo... ...que los valores como siempre digo yo... ...no solo se transmiten sino se practican... ...y eso es lo que va a pasar en esta feria. ...no, ha sido una experiencia muy bonita ¿no?... ...muy bonita que desde el primer momento el de venir...